tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio semanal de relajación, de concentración, de compartir juntas y juntos, entonces Buenas espero tardes. que estén muy bien, bienvenidas, bienvenidas. la espalda recta, los hombros lo más alejados de las orejas posible y vamos a compartir esa imagen bonita que a mí me encanta, que nos ayuda a concentrarnos y a relajarnos. Y con esa imagen bonita, vamos a ir poco a poco a volver a ese espacio de seguridad y tranquilidad. Entonces voy a enfocar mi atención en esa imagen frente a mí. Inhalando profundo, suave y tranquila. Poco a poco permito al cuerpo relajarse, concentrándome en estar aquí, en este momento presente, conmigo misma, conmigo mismo, inhalando profundo. Y al exhalar, sentir a los músculos relajándose. Sentir a mi corazón palpitando. Cada vez más tranquilo. La inhalación profunda. y la exhalación de calma ayuda a liberar toda la tensión acumulada por estos días solo siento ese fluir del aire al inhalar y sentir la tranquilidad cuando exhalo el cuerpo, aquí, ahora, en mi espacio tranquilo. Poco a poco va alcanzando un estado profundo relajado, en calma. Poco a poco vuelvo a sentirme cada vez más profundamente tranquila. Tranquilo. El cuerpo, con esta energía luminosa, tranquila y pacífica, se va sintiendo cada vez más liviano. Yo me siento cada vez más profundamente serena. Mi mente, el cuerpo, poco a poco se sincronizan en esta tranquilidad. Y soy capaz de visualizarme allí, en ese hermoso lugar, en ese paisaje de montañas, de un atardecer maravilloso, yo sentado, sentada, en un suave pasto una brisa refrescante está soplando y la luz del atardecer se rompe en mil colores. Yo, allí, sintiéndome en esa libertad en ese brillo de paz y alegría, en ese hermoso espacio seguro, tranquilo, cómodo, sintiendo al ser al alma que soy cada vez más profundamente relajada, aquí, en mi lugar seguro. En ese agradable espacio de montaña, que mi mente me ha ayudado a crear, el alma, está libre, yo soy, lo que siempre he sido, aquí. Ahora, sin temor, en esta burbuja del tiempo, donde soy capaz de volver a sentir en mi corazón. Paz. Esta burbuja. Donde ya no se siente la carrera del tiempo. Soy el alma originalmente pacífica. Vuelvo a sentir desde el corazón esa tranquilidad natural de lo que soy yo en realidad. Aquí, en esta cima de la montaña de mi vida, a lo lejos quedan todas esas carreras y preocupaciones. Que desde este lugar, como un palco, donde observo la vida, observo las escenas que vienen, se desarrollan, se terminan, y luego se van. Yo el alma, en este traje del cuerpo, en esta misión que tengo en mi vida, Cumplo cada papel, cada segundo tan distinto al siguiente. Y desde este lugar seguro observo todo lo que está pasando sin absorber ninguna emoción de esa imagen. Son solo escenas que vienen y se van. Yo, el alma, soy energía espiritual eterna, una actriz, un actor, en este escenario de la vida. Las cosas siguen sucediendo y yo puedo estar en paz. En este preciso segundo, yo el alma no tengo nada que desempeñar ni probar. Soy capaz de simplemente ser lo que soy, lo que siempre he sido y lo que seré. Un alma de paz. En esta brisa de montaña tranquila soy un ser capaz, un alma creativa, estable, serena. Y aquí yo el alma percibo esa luz pura. Intensa, dulce, tan amorosa del Ser Supremo. Siento como si fuera el sol del atardecer guiándome dándome su luz cálida, dulce, dándome esperanza en medio de la oscuridad, haciéndome sentir absolutamente aceptada. El alma suprema, como mi compañero eterno de la vida, y compañera eterna de la vida, está justo a mi lado, en su forma tan hermosa de luz, su luz de amor. Su luz pura, su luz sabia, envuelve al alma en un abrazo espiritual de calma, en un capullo de amor y siento a mi compañero eterno, con su cariño especial hacia mí como si en este momento no hubiera nada más que su amor y yo siendo amada incondicionalmente el alma suprema me conoce tan profundamente Sabe todo el potencial que vive en mí y sabe que he caído, pero sabe que soy capaz de volverme a levantar. Ahora, con su amor tan especial hacia mí, me hace sentir que aquí, en su compañía, en este espacio espiritual de amor, es donde pertenezco, es lo que tanto estuve buscando por tantas partes y en tantas almas, y al fin, lo he encontrado. El amor que le da sentido a mi existencia. El amor que sana y libera al alma de toda esa oscuridad del miedo. El amor que despierta en mí esa estabilidad. Y me hace sentir mi propia fuerza, mi paz. Yo no soy lo que hago. Yo no soy las cosas que me pasan. Me hagas entender que soy su compañera una viajera en este tiempo de la vida que vine a desempeñar mi papel y que luego, muy pronto, regresaremos juntos al hogar. Me ayuda a sentir en el corazón ese profundo alivio, esa absoluta libertad al llevarme a esa hermosa dimensión de silencio puro, al nirvana, al mundo donde todas las almas residimos, al cielo, Harandam, a ese lugar donde el alma es lo que siempre ha sido, donde yo soy alma y todos los seres aquí. Somos la esencia misma del ser, esa conciencia amorosa, pacífica, liviana, flexible, alegre, en paz. Aquí, su cercanía, ya no hay distancias. Aquí, el alma y el alma suprema están combinadas en este amor y en esta profunda paz que reina. En este lugar, en esta libertad absoluta, donde nada del mundo físico logra llegar aquí. El lugar libre de preocupaciones, libre de toda perturbación. Aquí solo hay paz profunda, eterna, natural. Yo me siento tan plena, como si en mi corazón finalmente se hubieran llenado todos los vacíos, habiendo ya saldado todo el sufrimiento del pasado, en absoluta libertad, en una paz profunda, eterna, yo el alma, en mi hogar, Finalmente he regresado a mi dulce hogar de paz y siento la alegría de estar de vuelta aquí en esa absoluta paz que nada ni nadie me puede quitar mi compañero eterno junto a mí. En esa absoluta tranquilidad. Y solo disfruto, plenamente disfruto de este bienestar absoluto. Ya liberé todo lo que debía, ya no llevo sufrimientos del pasado aquí y soy el alma pura, originalmente pacífica, amorosa, sabia. En mi forma original de luz. Disfruto. De esta agradable sensación. Y veo como todas las almas. Aquí. Están totalmente en paz. De regreso en nuestro hogar. Todas son libres, no hay nadie que sufra aquí, el hogar de las almas, la fortaleza de paz y pureza de donde venimos y donde vamos a regresar, en esa eterna conexión de paz aquí, donde junto al alma suprema, todas y cada una de las almas, estamos en una armonía completa, en un silencio tan dulce. en la paz más profunda que el alma jamás haya experimentado. Soy libre. Soy paz. Soy ese silencio que sana el corazón. Soy luz. Soy sabiduría. Mi compañero eterno me hace sentir su fuerza, su amor y mi propio potencial con mi corazón rebosante completamente en calma me guía de regreso aquí a este lugar en mi cuerpo totalmente Tranquilo y recargado, en mi corazón, esa sensación de seguridad, que en la vida, todo viene por una razón y luego se va. Que con la compañía del Ser Supremo, yo no estoy sola. No estoy solo y que todo, al final, va a estar bien. Con ese sello de amor en mi corazón, poco a poco regreso al aquí, a la hora. Moviendo suavemente las manos y los pies, abro mis ojos y los tenía cerrados. Om Shanti. ¿Cómo se sienten? Después de estar allá uno no quiere volver a hacer el Facebook y vamos a ver qué nos tiene para hoy este libro tan bonito para cerrar esta experiencia con broche de oro. Dice. La obra de la vida. Cada momento que pasa es como un acto en una obra de teatro. Nosotros somos los actores interpretamos muy bien nuestros papeles. Un actor no se dedica a criticar continuamente el papel de otro actor. Simplemente se concentra en su propio papel para interpretarlo lo mejor que puede. Esta es la obra eterna de la vida, predestinada y precisa. Lo que sea que, lo que, sea que cualquier otro diga, y haga es su papel, no el mío. Mi tarea es interpretar mi papel correctamente. Los pensamientos correctos restablecen lo correcto en la obra entera. Intenta desapegarte de tu papel y experimentar la verdad que hay detrás del papel. Descubrirás que aprecias cada instante de tu papel y también de la obra y, y harás la respuesta a la pregunta de, ¿por qué ha sucedido esto? Estabia esto, y justo ahora que era liberarse de la ansiedad, volver a estar en calma.